Hola, bienvenidos, buenas noches a toda la gente que se está uniendo a la transmisión, son las 10.54 y bueno, es un gusto tenerlos aquí nuevamente para que platiquemos de cosas interesantes, para que charlemos, para eh, despedir este día, que es jueves. Hoy es jueves, sí. Hoy es jueves, ya para mañanita, el viernes, que comienza el fin de semana y bueno, traemos un tema... Eh, que Espero les guste mucho y espero que también participen bastante. Recuerden que el cosito va a estar abierto para que ustedes puedan llamar por teléfono y puedan contarnos sus experiencias, sus opiniones o platicarnos algo que no hayamos dicho dentro de la transmisión. Pues le damos la bienvenida primero a nuestra... Hola a todos, un saludito, qué bonito volverlos a ver hoy y vamos a hablar hoy de otro libro muy interesante. Vamos a ver de dónde voy a poner una, una navecita. Puse una navecita ahí. Uy, está muy chiquita y mugrosa. Eh, gracias a um, Diambo, a Lisette Martínez, a Ghost in the Wall. Hola Claudia García. A Calavera, saludos, calavera. Claudia García, saludos. Bienvenida. Vamos a poner la navecita. Porque hoy. Vamos a poner un mostrito. Este de, de eso sí. este mm. ahí está, el de hoy vamos a poner, gracias mi hermanazo Aniel Max, gracias por apoyarnos, 50 pesotes, muy buenas noches Andrea Oxlack. un fuerte abrazo, mi hermanazo Aniel Max, gracias por estar aquí con nosotros esta noche, espero que te la estés pasando bien, que todo esté bien en tu casa, en tu trabajo, ahí en el hotel, que el, que el tiempo esté bien allá, en Veracruz y toda la gente que también está entrando, deseamos que se encuentre muy bien, que esté ya descansando, que esté cenando o que ya esté, eh, pues algunos están trabajando y que estén escuchando la transmisión. Dice eh, Diambo, Ox, me encantan tus aliens y naves, están super chidas. Gracias, Diambo. También recibo donaciones en especies, es decir, juguetes, extraterrestres, esculturas de todo lo que ustedes quieran, recibo con mucho gusto para la colección, gracias a todos, revistas de ovnis, de paranormal, libros, que por cierto, pues hoy vamos a hablar de otro Y lo que Andrea, la verdad, eh, se, se ha comprometido mucho, yo, yo veo que, que, pues, quiere platicarles cosas interesantes, importantes, y la verdad, toma el libro y lo comienza a leer y, y se toma su tiempo, sus horas estudiando el libro para que nos pueda platicar cosas interesantes. Sí. Eh, en, esta, en esta ocasión, pues, Andrea me está ayudando porque como yo ya no retengo mucha información, pues, ahora eh, me está prestando su, su memoria, su memoria. Sí. Entonces, ahora Andrea está estudiando, está leyendo los libros, y pues con muchas ganas de, de platicarles, porque la verdad se toma mucho tiempo del día, casi medio día se toma para estar leyendo el libro, los libros, sí. y bueno, pues, no, no se lo había dicho, pero se lo quiero reconocer, mm -hmm. porque pues yo la veo muy concentrada. Oscar, gracias mi hermanazo por esos 10 dólares, yo solo sé que las brujas son de colores, hola Oslac y señorita Andrea, las, las brujas de los colores. Son de colores, ¿cómo así? Es que los eh, exploradores paranormales, ah, este, ya, ya, ya. Les, les salen las brujas, que salió una bruja azul, y, que son de las ah, brujas moradas, ¿no? no uh -huh. decir las brujas moradas. Las brujas moras. Dice, este, Kira, hola Ox, tendrás el número del brujo mayor de Catemaco, el año pasado hiciste un podcast con él, si me lo puedes pasar, por favor. Eh, pues voy a preguntarle que si puedo pasar su número y si dice que sí, pues con mucho gusto aquí voy a poner su número, creo que en esa ocasión, si, si viste el podcast, creo que ahí pusimos el número, creo que él dio la autorización para poner su número y creo que lo pusimos en pantalla eh a, a lo mejor no sé si estoy equivocado o no, pero bueno Francis dice ¿viste la película de la que larre? la que te recomendó no. Rasputin ayer? Y hoy, y hoy le dije que la viéramos y no ah no, ayer por la noche. Pero dijo, voy a poner mientras Acapulco Shore y en lo que te ya terminas de hacer el trabajo vemos la película de Aquelarre. Y ya no. Y le gustó Acapulco Shore y vimos Acapulco Shore hasta terminar, ¿verdad? No, no me gustó. Me tocó esperar y <risa> ya. Tan tarde, pues ya no. <risa> pues sí, mi amor. Eh, pero lo vamos a ver. Vamos a ver la de la Aquelarre. Sí, sí. Quiero, quiero verla y lo mismo la de la tía Alejandra que también nos habían dicho también. Dice por curiosidad, si ¿sí te mandaron el payasito maldito que en una ocasión una persona dijo que te lo iba a regalar. Ese ¿No? fue Carlos. Carlos, ¿quién? Carlos, el del payasito que dijo que, que era para ti. ¿Un payasito? ¿Carlos? Sí. ¿Cuál Carlos? Una vez que estábamos hablando con Carlos de que lo he picado la araña, ¿te acuerdas? Ah, Carlos Armijo. Uh -huh, Carlos Armijo. ¿A y, poco? y te mostró el payasito y dijo que era para ti. Pero uh -huh. no. Aquí, ah, pues estamos no. esperando el payasito. Pasa que, pues, Carlos es, es de, de Chile, entonces, claro que es mm, difícil mm. que nos haga llegar a algo. Pero la gente de México, en Estados Unidos, con, con mucho gusto recibimos lo que nos quieran donar. Dice AMC, ¿no felicite, felicitaste Navidad ni Año Nuevo a tus suscriptores? ¿No avisaste que te ausentarías en transmisiones? ¿Luego te quejas de tu canal? ¿No avanza? AMC, sí, felicité a mis suscriptores... Y también les dije feliz año nuevo, sí. pero a la gente que está en Patreon, a la gente que pues me ayuda eh, a sostener este canal, a la gente que me apoya económicamente, suscribiros a Patreon. Sí, claro que sí les dije feliz Navidad, feliz año nuevo. También lo puse por ahí en, en alguna otra red social y no transmití, eh, después de ahí ya lo transmití, ya les expliqué también el por qué no transmitía. Así que AMC, ¿dónde está tu superchat para que me vengas a reclamar? ¿Dónde está tu superchat, AMC? ¿Tú has visto que AMC da superchats? No. Ni yo, ni no. yo tampoco. Pero mira, se pone bien respondido. Hay que dar superchats para quejarse. Pues claro. Exacto. Claro. Con sus superchats puedo comprar el medicamento... Que me da la oportunidad de estar transmitiendo. Para eso sirven muchos los superchats, por ejemplo. Dice Kike Hernández: Te amo, Ox, pero responde las llamadas. Llama, llama. Pues llama, mira, sí. está abierto el cosito, puedes llamar antes de que iniciemos este, sí. este programa. Llama si quieres antes de que comencemos con el tema, ¿eh? Hay que dar superchats para quejarse, exacto. exacto. Claro. Bueno, el día de hoy tenemos un... Ay, no he puesto música. Si quieres, puedes decirle sobre el libro mientras pongo la música. Estoy saludando. Okay. Bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre este libro que es muy interesante y se llama El libro de los condenados. Este libro fue escrito por Charles Ford, quien fue el primer precursor en hablar sobre fenómenos paranormales, ovnis, extraterrestres... Eh, hadas eh, ¿Teletransportación? Teletransportación, sí. eh, teletransportaciones teletransportaciones eh, eventos así como eh, extraños y todo esto inexplicables, inexplicables ¿verdad? ¿verdad? sí bueno eh, también está considerado este libro como el primer libro de ufología exacto exacto el libro de los condenados es considerado que el primer libro de ufología que hable de ovnis, que hable de extraterrestres que nos visitan. Y es que en esa época donde Charles Ford escribió este libro, pues todavía no se, no se, pues ponía la, la palabra ovni, todavía no le dedicaban estas siglas al fenómeno. Uh -huh. Y Charles Ford ya en aquel entonces recopilaba información, datos, testimonios, cosas que encontraba en el periódico que tuvieran que ver con fenómenos extraños en el cielo. ¿Nos puedes hablar un poquito de quién es Charles Ford? Sí, sí, sí lo viste, ¿no? Sí. Charles Ford nació en 1874 y él empezó, eh, pues, muy niño. le encantaba mucho los temas así como científicos. Le gustaba mucho como los insectos, la biología... Eh, leer muchísimo, le encantaba leer, eh, pero él siempre iba más allá de las cosas. Cuando él era un poquito ya mayor, ya como una, en la adolescencia, él empezó a buscar eh, sobre astronomía, astrología, matemática, filosofía, sobre todos los temas eh, existentes, pero siempre tenía como en su conciencia ir más allá de lo que estaba en ese momento, ¿no? que pues eran por los científicos, que los planetas, todo eso, él iba siempre un paso más adelante, o sea, siempre le interesaba buscar información más allá. Y eso yo creo que fue lo que lo llevó a hablar de, de estos temas, o sea, su curiosidad. Sí, pues, ¿sí? hay a... gente que, que nace curiosa. Eh, yo, por ejemplo, so, siempre he dicho que soy muy curioso y, pues, a mí me gusta todo eso que le gustaba a Charles Ford. Yo no sabía que a él le gustaban esas cosas hasta que el día de hoy que Andrea, pues, leyó un poco el libro sí. y también pudo buscar la biografía de Charles Ford. Yo le digo Charles, perdón, pues Charles, Charles Charles, Charles, Ford. Charles Ford. Y, pues, era curioso. Le gustaba el mundo de los insectos, por ejemplo. Que ah, la, también, ta la taxidermia. La taxidermia, la taxidermia a los la la animales. Y disecaba, encontraba animalitos, pollitos, todo eso, y los disecaba. Ajá. Sin saber, él investigaba y averiguaba cómo se hacía la taxidermia y los disecaba. También le gustaba ir a las morgues. ¿A las morgues? Sí. O sea, sí, era muy curioso. Mira, Kike sí. Hernández también dice, yo soy bicurioso, ¿vean? Hay gente que, que es muy curiosa, los bicuriosos también. Actualmente, yo pensé que ya se habían exterminado la gente curiosa, pero Kike Hernández me acaba de recordar que sí. Hay gente que, muchos ya, son vicuriosos ahora, ¿verdad? Pero eso es muy interesante porque eso lleva a, a hacerse preguntas uno mismo y, y como a, a... así empezó él, a hacerse preguntas. No, pero él no era vicurioso. No, no, no. Pero digo yo que así era él, o sea, se hacía muchas preguntas. Él, por ejemplo, contaba su, en su biografía que eh, sus padres tenían eh, una bodega de frutas donde vendían y él empezaba como a preguntarse, eh, ah, el papá, le dijo, eh, eh, los precios de las naranjas valen tanto, los precios de los limones valen tanto. Entonces él empezó así como, bueno, ¿por qué las naranjas y los limones valen diferente si vienen siendo lo mismo? Sí, parece, Para él, lo mismo, ¿no? y la primera parte de este libro cuenta eso, que nada es real y nada es irreal, o sea, así de sencillo. Ya, la primera parte de este libro es eso. Charles Ford o Charles Ford escribió cuatro libros. Eh, los demás libros que escribió no pasaron, eh, no tuvieron éxito, no sí. fueron reconocidos. Pero este que fue el primero, sí fue el que tuvo muchísimo éxito. Y también escribió un montón de cosas que tampoco que pasaron desapercibidas. Pero en su primer libro, este, que es el libro de los condenados es el que, el que quedó para la historia y es una base para la investigación de los fenómenos extraños, de los fenómenos paranormales, de, los, de, los, de la ufología. y ¿Se llama El libro de los condenados? ¿Por qué, Andrea? El libro de los condenados se llama así porque... Eh, aquí lo tengo, lo anoté. <risa> el libro de los condenados se eh, refiere a todos aquellos temas que por salirse de lo paranormal están condenados por la ciencia porque no se iban a estudiar. Exacto. Eh, Charles Ford decía que recopilaba noticias de cosas extrañas para tener un registro, porque estas cosas estaban condenadas, condenadas a no ser estudiadas, condenadas a no, no prestarles no. importancia, a olvidarse. Entonces estaban condenados estas, estos casos, estos temas, estas situaciones que él veía extrañas y que eran reportadas y que salían publicadas en revistas y en, y en periódicos, pero meramente como noticias. No era como una sección de lo paranormal, la sección de lo extraño, no eran secciones, eran noticias que sucedían alrededor de, del mundo y que él eh, recopilaba. Él tenía pues esta curiosidad y le nació recopilar todos estos datos en, en, en Nueva la York, primera, ¿no? Sí, la primera edición de este libro salió en 1919. Tengamos en cuenta que Charles Ford, él es, empezó a escribir este libro desde niño. Y empezó, ¿Desde niño lo empezó a escribir? Des, desde, desde niño, o sea, la capacidad de de, o sea, de inteligencia que, que tuvo, claro, bueno, en esa época no había televisión, ni había celulares ni nada, los niños pues estaban como sumergidos en, en eh, averiguar el porqué de las cosas, experimentos, bueno. Pero él era muy curioso y él, le encantaba leer y así mismo empezó a escribir. Él, des, él dice que este libro lo empezó a escribir cuando era niño y su primera edición eh, salió en 1919, cuando salió este libro, ya impreso y todo, eh, muchos lo catalogaron como un libro excelente, pero otros como el libro más horrible y más eh, despreciable de, de la historia. Déjame mandar un saludo a Héctor Vela, que nos mandó 25 pesotes. Gracias, Héctor. Dice ya, que él es bisexual. Y pues bueno, aquí en el bueno. chat hay, hay de todo tipo, y curiosos, ya vimos. Entonces, mi hermano, pues cuando gustes, aquí te presentamos a, a, a la gente del chat, son, son muy atractivos, son muy buena onda, muy cultos, muy educados, muy decentes, así que pues estás en el mejor lugar, Héctor Vela, para conocer gente como la que a ti te gustaría. Entonces, hombres y mujeres, y quimeras también, de pronto hay también quimeras le mandamos un abrazo a Héctor Vela. Gracias por los 25 pesotes, mi hermano. Y quiero enseñarles primero la fotografía de Charles Ford. Sí. Se la tenía que la tenía que buscar por internet, pero a lo mejor no podemos mostrar está aquí, ¿no? aquí, Está aquí, pero yo creo que la doy mejor ahí en internet. Porque no, es que aquí está muy borroso. No importa. Eh, él, él, él, él bueno, los amigos, y él mismo se llamaba a sí mismo como una morsa. ¿Una morsa? Sí. Ah, o sea, imagínate cómo se por lo gordito, y sí, sí. decía que era una morsa. Aquí tenemos a Charles Ford. Parecido a una morsa, dice. Ahí está, pues ya, ya de adulto. Y sí, sí, efectivamente, él era muy, muy gordito, y pues ahí lo tenemos. De hecho, su nombre, Charles Ford, dio origen a lo que, a lo que antes, sí, a los fenómenos paranormales se les llamaba fenómenos forteanos. Si uno busca investigaciones paranormales, de misterios, curiosidades, cosas extrañas, en Estados Unidos o en habla inglesa, habla anglosajona, van a encontrar que se llamaban, a no, estos fenómenos los pueden encontrar antiguamente como forteanos. Se les llamaba así por el nombre de Charles Ford, fenómenos forteanos. Actualmente ya nadie, bueno, al menos en habla hispana, no pasó, digamos, no cruzó fronteras del lenguaje la palabra forteana, pero eh, así en, en habla inglesa, así conocen a los fenómenos paranormales, fenómenos forteanos. Ajá. Eh, ah, bueno, lo llamaron el libro, el libro muy, muy más monstruoso, dice. Bueno, no sé por qué. El libro más monstruoso. Monstruoso, sí. Eh, Había otra cosa que les quería contar. Ah, dice que eh, es Charles Force, Charles Ford. Eh, es la mayor figura literaria después de Edgar Allan Poe. Charles Force es la segunda. Sí. Segunda, ¿qué? Eh, figura literaria. Figura literaria después de Edgar Allan Poe. De Edgar Allan Poe. Y eh, este libro fue inspiración para Lovecraft. Sí, exactamente. Para la gente que le gustan las cosas de HP Lovecraft y todo su mundo Lovecraftiano y todos los monstruos Lovecraftneros de Locarnia, es Charles Ford, fue la inspiración, este libro en realidad, el libro de los condenados, este que estamos viendo ahora en pantalla, eh, es la inspiración de H.P. Lovecraft para crear algunos de sus cuentos, algunas de sus historias sí. lovecraftianas, imagínense. También sirvió para eh, Burton. ¿Suscríbete? Ah, ¿sí? sí, para ¿cómo se llama? Tim Burton. Miren que, que el Tim Burton este, tiene una, una forma de presentar sus casos, de sus cosas, perdón, forma artística, que, es, que es, está padre, está oscura, me gusta, pero a la vez en realidad no, no me agrada mucho, no sé. Me gusta que sea oscuro, pero no me agradan sus, muni, sus muñecos, no, no me gustan. Es que sus muñecos son como muy flacos, así larguiluchos, ¿no? Sí, pero pues tenía su estilo, ¿no? Como cada Fíjense que la película de la, el, el amante de la vecina, ¿no? ¿cómo se llamaba? <risa> ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Película? El, el novio de la muerta. Ah, eh, el, el que es la novia como muerta. ¿Eso? El, el ¿De muñequitos? Sí, sí, todos son muñequitos, todo lo que sea que este señor son muñequitos, ¿no? ¿Mm? Esa, es bonita. Esa me gustó, sí. Mm -hmm. La novia del muerto. Y a mí me o gustó la, la de Jack. La Jack. La de Jack. Sí. Ah, se ¿sí, llama el cadáver de la novia. Mira, eso, eso, eso. El cadáver de la a mí novia. Se me, uy, se me había olvidado. A mí, se, a mí yo pensé que era como algo así que... ¿Cómo te dije? La amante del vecino. La no, amante no, del vecino. <risa> el no. cadáver de la novia, sí. El amante necrofílico, dice. Y el extraño mundo... ¿Sabes qué? Ese sí, es sí, el, el que el el no me gustó. Sí. El extraño mundo de Jack es el sí. que no me gustó. Pero qué raro a la mayoría. Los... A la mayoría les gusta, sí. ¿verdad? Mm -hmm. No me gusta sí el mono. No Qué otra película de Tim Burton. Fíjate que aquí en México. Uh, el vi... hombre de manos de tijera, por ser clásica, sí, a mí me gustó. ¿El hombre de manos de tijera? Mm. ¿Es ¿De Tim Burton? Sí. No, sí. Sí, sí, sí el hombre de manos de tijera, ¿no? Sí. No. Que bueno, alguien diga sí o no. Sí, ¿sí que, que de alguien de diga Burton? que es de Tim Burton, el, man, el joven manos de tijera. Sí. Pero el que sí me gustó es Beetlejuice, Juice. Es de Tim Burton. Ah, uy, sí, Beetlejuice. Juice. No es? sé si es de Tim Burton, pero sí, yo creo que sí. Este, a ver, díganos si Tim Burton hizo este Joven Manos de Tijera y eh, Viden Juice, porque Viden juice sí o me gusta. Juice, sí. Está súper loco, ¿no? Sí. sí me gusta. Cuando ah, eh, esto un matrimonio que se abre la boca así, ah, se saca los ojos por la boca ah, y ah. Sí, tiene una creatividad impresionante. Y si está bueno, pero lo recordaba mejor. Si es Tim Burton, este. Si sí, es Tim Burton, manos de tijera. Oh. Y sí, también me gusta joder manos de tijera. Sí, Luis Oxlack dice Who's sí. in the World. Oh. ¿Quién dijo okay. que no hacía películas? <risa> Por ahí Bien. escribieron que no hacía películas, no pues, sí, Claro sí. que Tim Burton no hace películas. Yo si es de Tim Burton, igual que joder manos de tijera. Oh. Oh. Tú eres como yo, esos monos no me gustan, dice Norma. Uh -huh. Sí, el sí me gustó, sí me gustó. Hay unos que sí, hay otros que no. El este, el Mundo Jack es el que como que no me gustó. No sé por qué lo, lo rechazo. Yo voy aquí a un, un museo. Y ya vemos una Merlina. Ah, Empezó y... muy bien. ¿Y Merlina es de Video News? ¿De Video uh -huh. News es de Tim Portal? Eh, sí. Sí. Sí. Ah. Eh. Sí. Eh, empezó bien, pero no sé, tuvo un final todo como, no sé ¿No te pareció? Sí Sucede como que todo el tiempo en la serie de Merlina Como que todo el tiempo estuve esperando sí. el clímax uh -huh. Como que cada capítulo era eh, parte de la historia Parte del, de lo que es el cuerpo de la historia Y esperes esperé, el clímax Y en realidad creo que nunca llegó Fue como que algo que se prendió Sí, y esperaba una que llama como, como que no. y no, no, se siguió así tuvo, a, así lo sentí pero obviamente es un súper trabajo es un súper proyecto es una súper sí. serie, está muy bien hecha, está increíble pero yo pensé que en algún momento iba a... sí, que iba como a sorprender con el final oye, ese Coraline dice Iván Ramírez, Coraline sí me gusta no, muchísimo no, Coraline a mí me encantó, sí sí, está buenísimo sí, sí. Coraline ¿Y Coraline ¿no? es de Tim Burton no, no sabía. ¿Coraline es de Tim Burton, gente? No sé, pero si hablan de Coraline, sí, buenísima. Si es de sí, sí, sí si lo hizo, digo, sí, es buenísima. Mm. A mí me encanta Coraline. Mm. Dice Álvaro Recoba, es de Tim Burton, solo participó e hizo el segundo episodio. ¿De dónde? Eh, dice: no me gustó Merlina, porque se me hacía que todo el tiempo veía a mi cuñada y nada. Mi cuñada. Dice que Coraline no es de Tim Burton. Ok, pero podría mm. ser porque sí parecen los monos, sí parece lo, lo, oscuro, no, de, como lo oscuro de la sí, historia. Yo pensé que sí era de Tim Burton. Sí. Entonces, bueno, el libro de los, de los condenados de Charles Ford también inspiró a Tim Burton? Sí, a Tim Burton inspiró. ¿Aspiró? inspiró. Aquí ah. hay varios. Voy a leer a quienes inspiró. Influenció a Lovecraft. Lo consideraba como su maestro en toda su labor literaria y los propios Powells y Ber Bergier también. A Bergier también. Sí, confiesan haberse Imagínense, basado. Eh, inspiró a Bergier. Órale. Sí. Confiesan haberse basado en su propio proceso de búsqueda para la gestación de su retorno de los brujos. Sí, ¿Sí porque Bergier. Este, escribió sí. el retorno de los brujos otro super libro sí. que da inicio de este libro da inicio precisamente a la fenomenología paranormal en Europa el retorno de los brujos del Bergier Bergier inspirado ahí también órale wow voy a estar contando cositas que me interesaron mucho de este libro eh, en este libro habla eh, sobre unas cosas bien curiosas y es que habla de, de piedras que crecieron al interior de árboles, o sea, los árboles no tenían por ningún lado donde entraran las piedras, sino simplemente nacían dentro de los árboles. Eso fue en 1885. como, como que las piedras nacían dentro de árboles? O sea, encontraron piedras dentro de los árboles. Cuando crece un árbol, ¿sí puede este, abrazar un objeto que se le se meta en su camino, ¿no?, de crecimiento. Sí, pero en esta época, imagínate que pasara eso, pues, pero que, les parecía como medio extraño. Pero que, que abrace una piedra, o sea, que uh -huh. en su interior que en el una interior piedra. ya quede la piedra, sí. Encontraron piedras dentro de los árboles, hilos de araña que caían del cielo. Eso fue en Wisconsin, también en 1885. Pero primero déjame ir con lo de las... Este, un supernova, un abrazo, saludos. Supernova, John también, Eduardo Orozco, que están viendo la transmisión, Calavera, Jano Sarabia, Celdris, un abrazo para Celdris, para Alan Díaz. Eduardo, Jano. Ok, entonces, eh, dices que una piedra dentro de una... ¿Ustedes alguna vez han visto eso? Que aparezca una piedra dentro de un árbol, creo que yo nunca lo había escuchado. No. ¿Una piedra dentro de un árbol? Es que no me puedo imaginar cómo es que una piedra... Y supongo que una piedra grande, no una piedra chica, Pues ¿no? quién sabe, porque pues no especifica, sino que... Ah, la segunda parte de este libro empieza él uh -huh. eh, contando los casos, ¿no? Eh, las, sus investigaciones sobre estos casos y todo eso, y da eh, el nombre de dónde fue los libros que investigó y los años, o sea, el tipo sabía, sí. no hablaba por hablar, claro. sino él sacaba de dónde, eh, de qué libros lo sacaba, de qué bibliotecas, de qué parte eran, de qué año, todo muy bien especificado. Eh, eh, déjame recordar si sí. Luis Luis Ángel, un saludo para Luis Ángel. ¿Saben qué pasó? Que Charles Ford, no sé si estoy mal, me vas a corregir, eh, creo que escuché que su que recibió una herencia de un tío que murió, Así pues, es. recibió una herencia, Charles Ford, y entonces eso le permitió en convertirse en un escritor de, de tiempo completo. Sí. Así que, pues qué padre, ¿no? Que, sí. que tu tío se te muera y que te deje una... La... <risa> no, no, sea, no es para padre que lo se su No, pues al menos no, como padre. para... ¿Se impulsó con ese dinero para poder... Eh, no, yo creo que sí vivió. Bueno, claro, claro. O sea, si desde niño lo escribió, es de que la fortuna que le dejó, pues fue suficiente como para hacer lo que le gustaba. Sí. Completamente dedicado a buscar misterios, a buscar cosas extrañas. Sí. Y por eso estaba gordito, porque como nada más estaba sentado buscando cosas extrañas... Y comiendo, pues, por pues eso se, hizo, se hizo gordito, ¿verdad? Sí, ¿no? En esa época, pues, no se iban a poner a hacer deporte. O sea, ellos estaban concentrados en las investigaciones, en todo eso. Y más él, que no era como los que estaban en ese tiempo, que era solo que investigar sobre filosofía, historia, ¿no? Él iba más allá, investigaba mucho más allá y se preguntaba el por qué. A mí me causó mucha curiosidad porque él... Eh, en sus investigaciones nombra a el Krakatoa, el volcán Krakatoa que estalló y se llevó mucha gente y bueno... Sobre... ¿Dónde el Krakatoa fue? ¿En Hawái? Eh, espérate, yo por aquí lo tengo. Alexa, volumen 7. Sobre el Krakatoa. Alexa, hablaba... ¿dónde estaba el volcán Krakatoa? El archipiélago de Krakatoa es el nombre que se da a un conjunto de islas volcánicas, en su mayoría casi desaparecidas, Situada en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra, al suroeste de Indonesia. Ah, Se ubica cerca de la región de subducción de la placa indo-australiana, muy cerca de la frontera de esta última con la placa euroasiática. Ok, ya saben, está entre Sumatra y Sumatra. Sí. Entre Sumatra y Somalia. Por ahí. No, era Filipinas, ¿verdad? ¿no, eh, no, era Sumatra y Java. <risa> la isla de Java, sí son islas, ahí ahí donde se están todas destruidas y hay un chingo de islas y que todos tienen sí. ojos rasgados, <risa> hablan así medio raro, ahí por ahí estaba el Krakatoa, y pues explotó el Krakatoa, para los que no saben, sí. era un volcán que fum, eh, explotó. explotó en 1883 el volcán Krakatoa, y el ruido dijo que se propagó a 3.000 kilómetros de distancia. Lo curioso de esto es que cuando él investigó esto, eh, dicen que mm, el volcán se apagó y ya, bueno, listo, mató a todo el mundo y ya, pero eh, sus cenizas volcánicas, o sea, durante un tiempo no pasó nada, pero aparecieron las cenizas volcánicas y duraron, dur, duraron durante siete años. Las cenizas volcánicas las cenizas cayendo. Ca cayendo. Entonces, ay, que se vieron, o sea, por, por casi la mitad del mundo, o sea, volaron. Y entonces él dice que estas cenizas no pudieron ser producto del Krakatoa, cracka, del que son producto de naves extraterrestres. O sea, él no creía que fue el Krakatoa porque no habían cenizas después de que explotó y después aparecieron, y, lo, y él dice que lo más raro es que duraron siete años y así, a, viéndose. Habría que checar bien eso, porque, por ejemplo, aquí el Popocatépetl, en algunos momentos, este, saca cenizas, y no es que todo el tiempo esté sacando cenizas, pero lleva muchos años sacando cenizas a veces, entonces no está bien ahí descrito, y recordemos que también, pues, las investigaciones que realizaba y todo lo hay que, algunas por... cosas que sí, obviamente uno dice, no, pero esto no, esto sí. Claro. Como hay unas cosas que también él dice, que, eh, bueno, le parecía curioso que llovieran animales, peces. Eh, hubo un caso que llovía, lluvia negra y llovía, bueno, eh, piedras, que las llamaba granizo, pero eran esferas muy grandes. Y él decía que esto no podía ocurrir así de la nada, sino simplemente era porque nosotros teníamos... Eh, había en el cielo trozos de, de tierras y pasaban por encima de nosotros y que de ahí caían las ranas, los peces. O sea, uno dice, no, pues en este tiempo como que uno dice no. Pero quién sabe, bueno, esas eran las investigaciones de él. Eran cosas como él daba, trataba de dar explicación, porque en ese tiempo... Y hay un dibujito de eso aquí. Que en ese tiempo, él recopiló, eh, de hecho, dentro del, del libro de los condenados... Este las eh, las historias que más impactaron ah, las tierras oh así caían. fueron las lluvias, las lluvias de ranas, las lluvias de peces las lluvias de sangre y bueno, aquí estamos viendo que lo que dice Andrea, que Charles Ford decía que esas ranas esas arañas, esa sangre esos aves, etcétera, que llovían venían de pedazos de tierra que flotaban sí. en el cielo uh -huh pedazos de tierra, pues fíjate que fíjate que lo podemos escuchar muy absurdo, pero también hay otro fenómeno que en donde se han visto como ciudades en el cielo. Has escuchado mm, esos, exacto, esos fenómenos? Sí, es que se parece, mira que hay como hay tierras, mira, hay eh, personas, hay arbolitos. Entonces yo creo que sí él se imaginaba hay un esperado. fenómeno que, no me acuerdo cómo se llama este fenómeno pero hay personas que han relatado haber visto ciudades en las nubes. Ah, sí, sí, sí, sí. Entonces también podríamos pensar que... No sé, no sé, es que para... La verdad, el pensar en los fenómenos paranormales y tratar de darles explicación, también buscamos explicaciones que, que son maravillosas o inverosímiles, porque no, no creemos que... Puedan andar pedazos de tierra volando en el cielo, pero... Sí, también decía que llovían cruces. ¿Llovían cruces yo o llovieron cruces, cruces? Que llovían cruces. Yo vi Eso cruces. fue en 1503, sí. 1503, llovían cruces. En... caían cruces, cruces. Cielo. Uh -huh. ¿No las, cielo. Este, ¿No las describe cómo estaban no, hechas? O... Eh, no las describe. Él en algunos casos describe algunos casos un poco más que los otros. Hay otros que solamente está... La, lo que sucedió, el lugar y el año. Pero sí, es, en esto de las cruces no especifica mucho, solamente que pasó en ah, el 1503. Pero hay la, también dibujitos de las cruces, ¿no? Hay un dibujito. Sí. Hay que mostrárselos. Alberto Albertano dice: En China ocurre eso de las ciudades en las nubes. Sí, cierto, sí. Ah, sí. He visto esos casos que ocurren en China de eh. ciudades en las nubes. Mira, las, la lluvia de cruces. A ver, vamos a ver, Que lluevan billetes. <risa> ¿Sí? Oye, sí, es cierto, ¿por qué no llueven? No, ¿Por qué no llueven billetes? Ese de arriba Aquí está, donde está el señor eh, eh, arrodillado. Ahí. ahí está. Ese fue de la lluvia de cruces. Y esta es una ilustración que. De 1503, imagino. Que, que plasmaron precisamente por esa por lo sucedido, ¿verdad? Sí. ¿Por qué habrán? A ver, trata de darle una explicación a eso de la lluvia de cruces. Déjame mandar un saludo a alguien aquí que me escribió. Dice Supernova, eh, si me lees, solo quiero que me eches la mano con apoyo moral, que me corrieron de casa. Ya no tengo familia, no tengo dinero y no tengo nada. Me siento de la chingada, dice Supernova. Mira, tienes internet y si tienes internet seguramente estás en un lado. En no lado exacto, no estás este en la calle tienes internet, tienes forma de comunicarte eh, y pues bueno mira, ¿qué te puedo decir? a mí me corrieron también de, de mi casa cuando estaba chico porque la verdad pues andaba pues andaba haciendo puras cosas de vago andaba en la vagancia no hacía cosas importantes, ni ayudaba a mi familia ¿a ti te corrieron de tu casa alguna no, hazte la loca no. Fue como, no, no, ¿te corrieron no, de tu casa alguna pues vez? Pues de pronto a mí, se me, a mí, es que me, que me acuerde, yo salía a jugar y se me olvidaba a veces llegar a la hora que me decían y me regañaban y todo, pero, pero, pero no. no pero que te corrieran de tu casa. No, que... mi mamá nunca fue así por él, porque yo creo que ella sabía que si me dejaba fuera de la casa me podía pasar algo, o sea. Pues, pues sí, pero que llegaras borracha la, la, hasta el otro día, Okay. no, entonces, siempre me recibía mi mamá después sí. de tres días ya llegaba ya era el regaño, gancho. sí, el regaño sí, pero, pero nunca me dijo ah, afuera, o vete o no, o sea, mi mamá, yo creo que mi mamá era bien consciente de que si me dejaba por fuera, pues algo me podía pasar, sí pues claro ¿Y entonces sí? pues ya después tomé más conciencia no llegué tan tarde, pues sí, porque uno dice pues también sufren, ¿no? entonces pero sí, no, no, no, yo nunca fui así, que sí llegaba tarde sí me pasaba de las horas que me daban permiso, sí, pero no, no, no, nunca me corrieron así. Dice, sí, sí, yo soy yo soy trapito, muy tarde, pero llegué, ah, yo pensé que era la casa, Este, que le caiga a mi casa, man, le doy asilo, dice Álvaro Recoba que le caigas a su casa, que él te da asilo, pues mira, el consejo que te puedo dar es primero que, pues, muchos hemos pasado porque nos corran de nuestras casas. Y creo que ese, esas cosas tienen que pasar para que nosotros valoremos. Sí. No solamente que tengamos un lugar en donde estar, eh, donde tengamos compañía, donde tengamos familia, sino que, eh, pues que la familia en realidad es la única, la única cosa que tienes en este mundo. La familia, la gente que te quiere, tus seres queridos, son la única cosa importante y que tienes en realidad eh, en la vida. Así que si la verdad tú has estado dándole más atención o más importancia a cosas externas, a otras banalidades, a cosas mundanas, por decirlo así, y no a tu familia, pues bueno, es parte de que reflexiones, de que valores que tienes a, a tus familiares aún contigo, y que mm -hmm. pues seguramente el, re, el regaño y que te hayan corrido y todo eso ha de ser, ha de ser sido fuerte, terrible, de esas situaciones feas, pero el, el amor lo puede más, y lo importante ahorita y es siempre que... siempre nos regañan cuando... Pues sí. O sea, así pasa algo siempre. Lo importante es... Dejar es, que se les pase y... Exacto. Ahorita... Reconciliarse. Pues tratar de, de estar en un lugar seguro y de, pues ya no hacer cosas que, que ya no te permitan estar en tu casa, y regresar, pedir disculpas... Bueno, y saber qué por, por qué la corrieron, o sea, qué hizo. No sé si es mujer o hombre. Para que lo corrieran o la corrieran, porque pues. Hay gente pues, que hace cosas graves, ¿no? O, o otras no, que pues son solo peleas y se pasa por un rato y ya. Dice: He estado buscando trabajo y no encuentro amigos supernova. Eh, te voy a decir una cosa, supernova. No encuentras porque. Los en lugares donde estás yendo a buscar trabajo no son el lugar importante para tu vida, no son el lugar que eh, tiene el destino preparado, el destino te tiene preparado cosas increíbles, entonces por eso es que te rechazan de esos lugares donde has pedido trabajo, eh, a, a, no te sientas mal de que no consigues trabajo, si, siéntete bien porque el, el momento en el que te den trabajo, estarás en el camino ...para lograr cosas padres, para, para lo que tu destino te tiene preparado... ...que sean cosas positivas, siempre deben ser cosas positivas... ...y bueno, si puedes regresar a tu casa, pedir disculpas... ...y dedicarte a, a tratar de hacer algo, quizá buscar trabajo... ...o si no emprender algo, etcétera, el chiste es sí. aprovechar el tiempo... ...aprovecha el tiempo que, que tu familia vea que lo aprovechas... ...y aunque no encuentres trabajo pues saben que estás luchando. Y vas a ver que todo va a mejorar. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar aquí. Súper, Supernova. Tienes internet. Entonces, hay muchas posibilidades de que consigas cosas buenas y que regreses a tu casa y valores lo que tenías. Sí. Oliver dice, en mi experiencia, yo solo me corría de la casa. Mis papás no me corrían. Yo solito lo hacía. Experiencia de un adolescente tonto. Hasta vergüenza doy con esa anécdota, Oliver Francisco. Ay, pobrecitos los papás. <ríe> Porque yo no me imagino la angustia. Hay papás que dicen que los hijos se van tres días y así, pues... Ay, no sé. Sí, es horrible. Seguramente es horrible que tu hijo se vaya tres días y que no sepas nada. No, nada. No llaman, o sea, nada. Yo, yo era así, por eso estoy tan arrepentido. ¿Sí? Eres de, así? Sí, pues Ay, pues, claro. tu mamá. ¿Qué pues, te decía claro. tu mamá cuando regresabas? Pues la verdad no me acuerdo, pero pues claro que se ponía triste, Ay. mal, preocupada. Pues obviamente me regañaba, pero yo mucho tiempo hacía eso. Me iba por días y sin avisar nada. Ah, dice Lisette Martínez, que haga videollamada contigo Ox y que nos cuente, que quiere que nos cuente el chisme, dice Lisette Martínez. Eh, bueno, está eh, abierto el cosito para que ustedes llamen por teléfono. Voy a poner el, el número en pantalla para que nos quieran llamar hablando de estos fenómenos forteanos, de Charles Ford, si lo habían escuchado alguna vez, si el libro les lo habían escuchado. Pues aquí lo que queremos sí. hacer es compartirles conocimiento de los fenómenos paranormales. No todo es contar historias de terror y paranormales e inventarse cosas en exploraciones, Creo que ah, para quienes les gustan los temas, esto es importantísimo. Sí. Sí, sí, sí. Eh, ah, otra cosa. Eh, también habla sobre un globo gelatinoso. ¿Quién sabe cómo será un globo gelatinoso? En la India en 1886 era una, una cayó bola. Cayó un globo gelatinoso. Era una bola gigante. Y dicen que cuando cayó eh, la sustancia era gelatinosa. ¿Qué podría haber sido eso? ¿Qué, qué sustancia sabe? gelatinosa ha caído del cielo? ¿Quién sabe qué? Si dicen que gelatinosa, ¿quién sabe qué produjo, produjo eso, ¿no? Pero que los que la fueron a investigar eh, era gelatinosa. Por ejemplo, ¿qué tienen los pañales? Porque cuando les cae el líquido, se, hace, se hacen gelatinosos. ¿Qué, qué, ¿Qué compone el pañal para que se haga gelatinoso? Porque a lo mejor eso tendría que ver en el cielo. Pues obviamente hay humedad, hay agua y con alguna algo químico podría convertirse en gelatina, ¿no sí, crees? Sí, sí, sí. ¿Pero qué, qué, qué usan los pañales? Eh, Alexa, sí. ¿qué usan los pañales para convertir el agua en gelatina? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Esta capa se compone de papel pelusa y un absorbente químico llamado poliacrilato de sodio. El poliacrilato de sodio es un increíble absorbente de agua. Poliacrilato de sodio, esto que tiene españoles. poliacrilato de sodio, de sodio, es decir, un, un polímero, dicen por ahí. Angerma, dice que el ectoplasma. Aglutinantes, dice el Barberkova. Policina, ¿Sabían ustedes que, que había policrinato no. de sodio? Oye, Yo el nunca sodio... me había fijado ¿El eso. sodio es sal? El sodio es la sal. El sodio sal. Ahí, ahí estamos ya. El sodio. El sodio sal. sal. Que así fueran nuestras clases en la escuela, ¿no? De el que. Sal, la sal tiene no lloro. Que aprendáramos <risa> que aprendiéramos así, ¿no? Con un ejemplo así y que lo investigáramos y todos resolviéramos algo de, ah, sí, el policromato de sodio. El sodio tiene sal el, y esto se. Etcétera. Con la, el agua y se gelatina y todos. Ah, y aprenderíamos. No que nos sí. hacen repetir como si fuéramos sí. en misa todo, para que se nos aprenda ¿O como o, fuera un, uno de esos collares con bolitas que vamos repitiendo hasta que nos aprendamos cosas. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, hola. ¿qué tal los clan, ¿Aquí tal? Hola. ¿Cómo no, hola, ¿cómo estás? Este, ¿Eres quien? Corrieron de tu casa, ¿verdad? No, no, ¿Por, <risa> qué, supo, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te corrieron de tu casa? Oye, sé, amigo. No, no soy súper robo. ¿Por qué te corrieron? No, no soy super robo. ¿Ah, no? ¿Quién eres? No. ¿El cometa Halley? El, el cometa Halley. Ajá. Cometa Halley. ¿Yandro, cómo estás? El, el, el telescopio James Webb. ¿James Webb? <risa> el telescopio James Webb. Ah, el telescopio James Webb. Ok. Ah, muy bueno. Muy bien, Yandro, pues, platícanos que ahora de lo que has estado escuchando, ¿qué, qué te nació platicarnos? Ah, pues, este, vi los, bueno, estaba mirando Dark hace rato, y tocó el tema lo de la serie de, de Inside Job, Incojunto ah, Inc, lo de serie, no sé si lo has visto. A ver, es ¿estabas, una serie de... pues, ¿estabas viendo Dark Side y hablaron sobre otra palabra en inglés? Estaba viendo... Estaba viendo Drake y él tocó el tema o me hizo recordar ah, YouTube. De, que este, había, ajá, de que habían cancelado la serie animada de la segunda temporada de, de Incognito Inc. Okay. No sé si lo he visto, se llama Inside Job. Inside ok. ¿Y por qué la cancelaron? Eso es lo que estamos viendo. <ríe> Porque es que fue de, la, de repente. Es que fue muy raro, es que te pongo en contexto, ¿no? Más o menos se va a platicar de lo que trata la serie. Sí. La, es que son dos partes. La primera parte, que supone que es una, una caricatura, así como el estilo Rick and Morty, no uh -huh. sea, para que sea una idea, sí. solamente que en esta, en esta serie, pues es una sátira, una comedia, pues es una así un estilo de serie, pero como que más sangriento, más, este, más crudo. De comillas. Uh -huh. Entonces, básicamente, en esa serie eh, te hablan de conspiraciones, ¿no? De todo tipo de conspiraciones, desde, desde que mató a John F. Kennedy, de, ah. de, de, de, la, de la Luna, de Apolo 11, ah, okay. todo, todo, todo. Te hablan literalmente de todo, uh -huh. todo, todo, todo, todo. Entonces, te, eso fue la primera parte, fue de 10 capítulos nada más. Hace no mucho, hace un mes más o menos, salió uh -huh. la segunda parte que solamente abarcó ocho capítulos, okay. pero, pero este, curiosamente, el, el último capítulo, quien digamos que digamos que es como que algo más, entre comillas, el clímax, digamos, uh -huh. de, de la serie en general, este, es donde termina, pero se supone que ya había segunda temporada, o sea, ya estaban trabajando y había capítulos de la segunda temporada, pero resulta que la, la directora, la, la creadora de, de esa serie, uh -huh. en Twitter, no, no me acuerdo que día, este, uh -huh. publicó, de que, este, de que ya habían cancelado, de que Netflix le canceló la serie. Ok, mira, aquí, ¿Sí? aquí Darek uh -huh. dice que cancelaron las series de, porque falta de audiencia principalmente, y aquí ¿Sí? uh -huh. también este, dice Hugo Rodríguez que la cancelaron porque... Según el algoritmo, no iba a tender, tener éxito una tercera parte. Dice que es lo que escuchó Hugo Rodríguez. Sí, sí, es lo que se rumorea. De hecho, este, este 2000, bueno, el, perdón, el 2022 del año pasado, se cancelaron dos series. Por lo mismo que supuestamente, digo, supuestamente, este no tenía la audiencia necesaria, o en cualquier en Netflix no tuvo la audiencia necesaria y obviamente el dinero necesario. Para que, este, digamos, que pudieran continuar con el proyecto. Pero eso es una mentira. Al menos en la serie. No sé las demás series como están. Pero al menos en la serie en la que yo, en la que vi, eh, literalmente sí había una gran audiencia ya tenía las bases. O sea, la serie desde el, de la primera parte ya tenía las bases. Y había creado una comunidad sólida. Para que este, de ahí en adelante ya pudieran seguir trabajando los demás este, temporadas. Ok. Okay. Uh -huh. ¿Sí me escucho bien? ¿O se me escucha ¿Sí? como trabajo. No, no, te escuchas bien. Ah, perfecto. Entonces, este, bueno, al menos en la serie que yo estaba viendo, eh, eso es una, literalmente una mentira. Dame uh -huh. los números, en, en cambio números, no sé, digo, no sé las series como está en la verdad, uh -huh. no soy muy informado. Al menos en esta sí. Y se me hace muy curioso porque, digamos que, esta, esos últimos, bueno, esta segunda parte de, esa, de la primera temporada, con unos temas ya más profundos, si quieres verlo. Ok. Entonces se dice, o las teorías, ya sabes, conspiranoicas que siempre la gente hace y todo eso, este, básicamente dicen que fue porque a alguien no le gustó que hablaron de más, que a alguien no le gustó de lo que estaban hablando en esa serie. Sí que por eso la cancelaron, supuestamente. Ok. Pues sí, como hablaba de conspiraciones, ¿no? Por eso... Sí, sí, sí. Y, y es lo que decían, Te decían dos, dos o tres mentiras, pero una de esas, de esas tres mentiras una era, era real, básicamente. Ya. Como ya, como ya le hemos, hemos ido, este, pues digamos que ha hablado, ¿no? El tema de la ley de la conspiración, ¿no? Pues la mejor forma de, de ocultar algo, pues... Ponértelo en la frente, ¿no? Deja, deja tratándolo en de forma de anime, películas, este, algo así como algo de broma, como caricaturas, riéndote de eso, burlándote de eso. Ya, y todo, todo esto pues viene por el youtuber que dices, ¿no? Este. Drag Queen. No, él tocó nada más el tema. No, Drag Geek. Él Ay. no tocó el tema, por eso me acordé de eso. Él tocó el tema. Ajá. De, de que le había leído y todo eso de, ya sabes, las compilaciones y todo eso de que por una extraña razón fue por ese motivo de que cancelaron esa serie porque tocó, digamos que un, unos temas ya más oscuros si quieres verlo ok, ok ¿qué tipo de este de, de tema maneja Drag Queen? porque casi todo lo que me dices de este Drag Queen no, no, no es como de mi tiempo sí. creo <risa> no, no lo entiendo <risa> No le este... Pues él literalmente, eh, si ¿sí te refieres al tema paranormal, así. Ah, literalmente toca desde ovnis, desde conspiraciones, desde ciencia, desde este, pues cosas paranormales, dimensionales, eh, ¿cómo se llama? Eh, física cuántica, eh, muchas cosas, ¿no? muchas, es muy variado, sí. Su contenido. Ok, fíjate que todo, los temas, ¿no? todavía no lo he oído, todavía no lo he oído a ver, pero este, uh -huh. pues ya, ya van varias cosas que nos platicas de él, que, que no sé, que no sé del tema, y pues no conocía esta, esta serie, ¿cómo es que se llama? Uh -huh. eh, Insight o Cognito Inc., también lo puedes buscar así. Insight? Uh -huh. Incide? Uh -huh. eh... Inc, Job, perdón, Job, de trabajo. Ah, Incide sí Job. Ajá. Incide sí Job. Ajá, Incide sí Job. Así <ríe> se llama la serie. Órale, órale, ok. Y eso estaba en Netflix. Sí, sí, todavía está, solamente es que ya cancelaron la segunda temporada, por esos temas que te estoy diciendo. Sí, es que hay tantas, tantas cosas que ver, eh, que pues no, no alcanza el tiempo para ver todas, ¿no? Así que no no, no, no. son de series nuevas. Pero bueno, eso es lo que básicamente estaba... Bueno, es lo que quería decir con este, con este tema, que sí me llamó mucho la atención de que lo hayan cancelado así de la nada. Que según por los números no alcanzó la talla o todo ese tipo de cosas. Cuando se supone que hay series de Netflix, y ahí tienen una, dos, tres, hasta quinta temporada, y son... Bueno, al menos en mi opinión, no... No son buenas. Ya. Sí, pa pasa que no soy muy clavado en las series. Entonces, pues, no sé, no, no, no, no le encuentro sentido a, a, a las series. Solo si son muy sí. conocidas como la de Merlina, pues la tengo que ver para ver de qué tanto hablan todos. O la de la del sí, asesino no, este. También, Jeffrey Dahmer, ¿no? También. también. La tuve que ver para ah. saber de, de qué hablaban. Pero así que sí ah. como que. Que salga una serie y la vea no, no, no me, no me da tiempo, no tengo tiempo de, de sí. ver mucho. Me imagino, igual yo no, solamente no, digamos que los temas que realmente me llaman la atención los veo. Los sí. llama como Merlina. Igual me la recomendaron, igual no la he visto. Entonces, no, por lo menos. nos recomiendas que vea, veamos Inside Job en Netflix. Ajá, ah, muy buena. Sí, es muy buena serie. Tiene muchos temas que tocar. Va, va, va, va de conspiraciones. Sí, en claro, general son todos desde, lo que pues digo, el de la luna, lo que se está de... Eso estaría los Este también, este, se supone que el gobierno inventó las selfies para que la humanidad se vigilara a sí mismo. Es una de las cosas. ¿El gobierno inventó las selfies? Para que la propia humanidad, las propias personas se vigilaran a sí mismas. Ok, ok. Bueno, estaría sí. bueno. Voy a, voy a ver un capítulo, del de la luna me llama la atención, lo voy a ver. Sí, sí, sí. Muy bien, Leandro, que nos platica no. sobre cosas extrañas, pero interesantes. Sí, al cabo, pues son como temas, ¿no? Como cualquier otro de, pues, de la temática paranormal o ¿no? así. Este, pues, son esos temas que literalmente casi nadie, la gente a veces toca o alguien se las guarda para sí misma. Sí. Este, y pues, yo digo que no está mal, digamos, que profundizar o reflexionar en ese tipo de temas o, sí, en ese tipo de temas, porque al fin y al cabo, pues, tienen algo de verdad, ¿no? Siempre, se supone que todo ya está hecho y todo está basado de, de algo. Ya, vamos a, a ver si lo vemos y tocamos uno de esos temas aquí en la transmisión de conspiraciones. Ah. Sí, por supuesto, sería muy, muy cool. Si una muy bien, ya pues te agradecemos la llamada y nos, nos mostraste que si entran las llamadas para toda la gente que quiera llamarnos, pues eh, se motive y nos llame. Sí, por supuesto. Es animal. A contar sus anécdotas. Muy bien, Leandro, un abrazote. solamente sí, un abrazote. Bye. Andrea. Adiós. Pues ya tenemos... Que me veo muy blanca. Yo y yo digo que soy un vampiro. Pues ya tenemos lo de Inside Job, <risa> este la tía Juana y este, aquel ¿verdad? para uh -huh. ver sí. tres cosas para ver ya uh -huh. muy bien, eh, saludos a Calavera Men, el internauta, también saludos, eh, ¿cuántas páginas lees por día Andrea? dice Big Soul 83, las que aguante, o sea um, uff yo um, por ejemplo el libro de ayer casi me leí como uy no, ni he contado pero casi llego a la mitad del libro en un día, no manches, sí En un día, sí Por ejemplo, el de esquizofrenia en el arte Que es pequeñito mmm, Ya lo voy a acabar Y me dio como un mes para, para leer Y eso que no lo leía todos los días Y lo leo todos sí. los días Sí, o okay, si tomáramos un libro Y nos pusiéramos a, a leerlo con dedicación, seguramente oh, sí. muy rápido. No, y es que ustedes no saben cuántos libros él tiene aquí, o sea, un montón. Muchos, Yo muchos He querido libros. leer muchos. Este está buenísimo, este está buenísimo. El de ayer estaba excelente, que lo voy a terminar de leer, y, y encontré un fragmento de Carl Sagan donde habla desde de ese libro, del Martillo de las Brujas, ese también lo voy a leer. Bueno, es mucho, es mucho. Dice que este... Fiji, te admiro Andrea, yo me canso a las dos hojas y sin embargo soy escritor de canciones, Fiji. No, es que hay un método para que se concentren a leer, también tambi es. también es eh, lectura rápida, ah. ejercicios de lectura rápida y también eh, eh, el leer en voz alta, también es, es eh, muy importante para que no, no se cansen, o sea, el leer en voz alta y tú pones un dedo o un lápiz y vas así señalando todos los renglones, vas rápido, vas comprendiendo, y no tienes que regresarte otra vez para poder comprender, entonces pues así es. No, no pues yo, a, a mí sí, yo sí me tengo que regresar a, a comprender, este, cuando leo, eh, y es que no hay todas las personas, a lo mejor no todas las personas tienen... No, pues no, hayan como el gusto, es sí. pues como todo, o sea, si no gusta, sí. pues no, sí, cuando sí. gusta, sí. Pero debe ser algo que, que les guste, un tema. Sí, si, yo siempre digo que si abren un libro y la primera hoja no los atrapa, olviden el libro. Ya si la primera hoja los sumergió entre la historia y todo, le dan celo. Pero si no, ¿para qué leerlo? O sea, no, o sea, siempre hay que leer la primera hoja del libro, la introducción y listo. Ahí ya saben si les gustó o no les gustó. Sí, por eso para la gente que no... ...le nace leer o que les hace... ...que no les da flojera leer o no pueden leer, etcétera... ...pues por eso estamos aquí nosotros... ...para que les leamos el libro. y les uh -huh. podamos platicar, ¿no? Entonces ya como sí. chisme, uno aprende mejor. Yo siempre sí. he aprendido eso, que como chisme... Sí. ...aprendes mejor, así que por eso... Sí. ...estamos aquí cada noche para platicarles cosas... ...no solamente que leemos libros, sino leemos las noticias o vemos algo y podemos platicarlo, o escuchamos o leemos sus comentarios, sus mensajes, sí. y un montón de cosas, siempre estamos buscando y, y pues recogiendo información de todos ustedes y de lo que sucede en el mundo, y de eso te podemos hablar todos los días, ¿no? Por eso es que todos los días sí. podemos hacer una transmisión, porque si no, imagínense, si uno no sabe de nada, no sé qué, yo he visto sí transmisiones, pero de muchachas que ni siquiera hablan, y tienen el teléfono apuntando hacia sus pompas, están acostadas y nada más leen, así como ahorita vamos a pensar que están mis pompas aquí y Kika Hernández quiero un full libro eh, pues chicano, para que solo les vean las pompas Munguía, vamos, el chat está <ríe> activo Pelavera saludos sí Listo, he visto muchas y me la paso viéndolas por horas Ah, no, no, sí. No, pero sí he visto muchas transmisiones que Muy son bueno así. bueno saberlo. ¿Qué voy a andar viendo? Voy a, a ¿Qué voy a andar viendo eso? A, a ver, ¿quién muestre las pompas para yo? De mí no estén hablando, <risas> dice Oscar León, que lo mandó cinco dolarotes. Gracias, mi hermano Oscar, gracias. Sí, para la gente que no le Yo guste. veo las pompas de Charles Ford. <risas> para la que no le guste leer, este, por eso nosotros aquí les compartimos información y entre todos, pues, eh, hacemos el tema mucho más amplio. El lado oscuro de Oxlack, Blue Swim. Hola, Claudia Morales, buenas noches. Sí, hay un lado oscuro, Lucifer. Yo no sé por qué me consideran malo, no soy malo. Hay un lado oscuro, siempre lo bueno tiene algo malo. O sea, porque soy muy bueno, considera que tengo algo malo, imagínense. Yo me la paso con mis libros, con no, mis muñequitos, todo lo, todo lo bueno, para paranormal. Malo. No salgo lo de casa, chalpa. no platico con nadie, pero no tengo vicios. Pero la gente puede tener a veces sus cosas raritas, ¿no? O sea, puede suceder. Sus ¿no? tres máscaras de Oxlack: tienes muñecos, es claro, muchos, muchos muñecos. Todos tenemos un lado oscuro. Cierto. Un lado oscuro. Muy bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en que, bueno. Dice chachareando mm. ah, que no cuál sé. es mi lado oscuro, Oxlack. Este, mm. Uno que tengo en la nevera, que no, es de Darth Vader. Por ahí es lo he descubierto, lado. solo que... ¿Qué? Tu lado oscuro. Hagan caso, no hagan caso, no sé, imagina además pero un montón de cosas. Osnar le gusta alburear, dice. Yo solo analizo. Dice, es tan bueno que casi suda agua, bendita. Ni sudo, ni sudo. Tampoco sudo. Sí, no. Dice, que, que no, los vamos a hacer de cacería. mi No, no me gusta matar animales. No quiero ir de cacería con nadie. No mato animales. Nos quedamos en, en la esfera esa gelatinosa de la in. Ah, la esfera gelatinosa. Eh, un globo, dicen. como un globo gelatinoso cayó del cielo sí. últimamente yo no he conocido ninguna historia de gelatina que caiga sí. pero a mí se me hace que por ejemplo los renacuajos bueno las ranas cuando ponen sus huevecillos los ponen como en una cosa gelatinosa, así es más o menos como que me imagino que pudo haber caído esas cosas como gelatinosas de las ranas que es donde dejan a los a sus huevecillos. Saludos, saludos a Claudia Morales, que nos mandó 25 pesos. Claudia, buenas noches. Legión Doñita, déjeme preguntar si es Legión Doñita. Para los que acaban de llegar, es que están preguntando ¿cómo se llama el libro? El libro de los condenados de Charles Ford. Charles Ford, el libro de los condenados, que inspiró a Berguier, ese no se les puede olvidar, inspiró a Verguier, inspiró a H.P. Eh, Lovecraft inspiró a Tim, Burton. a Tim Burton ok y a otros más dice que Hernández, quiero encontrar a una mujer que le guste lo paranormal, dice que aquí hay un montón, las mujeres que están aquí es porque les gusta lo paranormal, ¿no? sí sí, ¿verdad? Sí. mira a Claudia Morales, sí, sí soy legión doñita eso, Claudia Morales un abrazo, abrazo fuerte porque okay. ya no vio doñitas por aquí, se fueron sí, sí hay ¿Sí hay ayer, ayer entraron, sí. Sí, sí. ¿Dónde está la legión Doñitas? Porque se acabó el tema de Devani y ya se fueron a ver la rosa de Guadalupe y aquí olvidaron que había alguien que transmitía. ¡Qué gacho! ¿Y Sox, ¿Cuál fue el último libro que te leíste? Este, pues hace el rato. El de los animalitos. El de los monstruos. El de los monstruos. Hace que rato, también está buenísimo. Hace rato leí el de los monstruos, hace rato leí uno de criptozoología. Sí, porque los agarro para los leo para poder hacer los guiones. Entonces, por eso, mira, hay otra legión de doñitas. Mira, dice Gian que si este libro no trae cómo hacer algunos hechizos y amarres, no el de, el de ayer no es de hechizos y amarres, sino es de, de lo que hacían las brujas. Pero ese puede servir. Este no, este habla sobre fenómenos paranormales. Eh, sobre la biografía de Charles, Ber eh, Charles Ford, Charles Bergier iba a decir Charles Bergier eh, habla sobre así, cositas así, pero de eso no. Fíjate que este que también de Charles Ford, yo escuché por ahí, no sé si también obviamente esté mal otra vez, pero que él fue quien puso la palabra en el diccionario de eh, teletransportación. Teletransportación. Charles Ford fue quien por primera vez mencionó sí. la palabra, o sea, hizo. Ah, me hiciste acordar, sí. La palabra teletransportación es originaria de Charles Ford. Sí. Y también él fue el que habló sobre eh, las desapariciones de personas y él fue el que utilizó la palabra abducción. Ah, también? Sí pero él uh, implantó sí. la palabra abducción, abducción sí. ¿en serio? abducidos por ovni, sí, por extraterrestres ¿en serio? Uh -huh. ¿lo tienes ahí, ahí en la parte para pues, que lo puedas no, no, leer? buscarlo, sí porque eso es sí. interesante, no sabía sí. sí, y las desapariciones de personas, eh, él las atribuía, era a eso, a abducciones ah, se las, los llevaban los extraterrestres las desapariciones de personas uh -huh. se las atribuía eso sí bien a interesante. abducciones uh -huh. Y es que no era una época donde se hablaba del fenómeno ovni extraterrestre. eran ¿Los años 20? Pero Charles Ford ya ya hablaba en sus libros sobre esta posibilidad de los extraterrestres. Sí. sí. Eh, bueno, dice otro caso que el 14 de febrero de 1870 en Génova, Italia eh, cayó eh, una sustancia del cielo de eh, color amarillo y que tenía un olor a materia animal quemada, ¿Te imaginas? que bueno. algunos científicos obviamente se le atravesaron y le dijeron, no, no, no, eso es eh, polen, pero eh, en unas investigaciones que él hizo, dice que eso era eh, una materia, de ¿no, qué una, un, decía que olía a materia animal quemada. Una sustancia, María, una ¿dónde sustancia cayó esa sustancia? María, en Génova, Italia. Nuevo, Italia? en 1870 una sustancia amarilla, am amarilla sí. que olía como a, a, a animal animal, sí ¿por qué existirán las lluvias de cosas? porque hubo lluvia de peces, lluvia de ranas lluvia de granizos gigantes, lluvia de sangre o de una sustancia roja, sí. esa lluvia de cosa gelatinosa la lluvia esta de, de arañas también que, que hubo. Ha habido diversas lluvias, bueno, de muchas cosas raras en muchas partes del mundo. Sí, eh, aquí Charles Ford decía que eh, esas cosas que, que caían del cielo, eh, que, que piedras, que todas esas cosas raras era que porque supuestamente algunos científicos decían que los volcanes eh, cuando hacían erupción sacaban todas estas cosas a volar. Entonces, eh, obviamente, Charford se investigó con otras personas y dijeron que no, que eso era caído del cielo, bueno, como te conté, por, por otros pedazos de tierra que volaban y de ahí caían todos. Pero pues, no había, o sea, no creo que hayan sido volcanes que expulsen cosas y que. o sí, pues, pues, pues, sí. Pues no sé, o sea, pero para que caigan, una vez no sé dónde vi que sí, cayeron hartas ranas, pero pero ¿por qué van a caer tantas ranas? Exacto, exacto. ¿A van a estar sobre un exacto, cráter o un exacto, volcán. Es a eso no. voy. Sí. Otras, este, otras teorías que yo escuché sobre esas lluvias es que tornados o huracanes, remolinos, también, subían, pasaban por algún lugar de la tierra o del agua y elevaban sí. a, a criaturas como ranas, como peces y otras sustancias u otras cosas y que más adelante, pues era como que caían, y por eso había ese tipo de lluvias. Pero lo, aquí lo extraño es que nadie ha visto que uno de estos tornados, un, un, un remolino o algo, se lleve ese tipo de cosas y que las tiren más adelante. Exacto. Solamente siempre se ve cuando ya llueve esa, estas cosas. Dice Big Soul, que ¿cuál era el libro de ayer? El libro de ayer era el Martillo de las Brujas martillo de las propias. El maleus maleficar. Dice, como ese video de Dross donde hablaba sobre esas lluvias y una de esas lluvias llovía a pedazos de cuerpo humano y según fue verídico. Pedazos uh -huh. de cuerpo humano. ¿Cómo? A ver, voy a buscar Dross, lluvias perturbadoras. Sí. A ver, vamos a buscar. Oye, está bueno eso. Dross, lluvias. Lluvia de carne, mira, dice. Hoy. La lluvia bizarra, hace nueve meses. ¿Vamos a verlo tantito? Sí. Vamos a verlo tantito sí. porque yo no lo vi. Y bueno, esto suena interesante. Eh, vamos a, a compartir pantalla. Compartir pantalla, compartir pantalla. Ventana. Pestaña, no, lluvia de carne. Ahí estamos. Lluvia de carne, la lluvia bizarra. Ocurrió en el año 1876. Duró varios minutos y está catalogado como uno de los incidentes más desconcertantes en la historia aunque inexplicable, fue un fenómeno real. Escépticos, mucho cuidado, porque esto está catalogado como algo verídico y la página de Wikipedia dedicado a ello se considera una de las más oscuras y raras de todo ese sitio. Pasó a la historia como la ducha de carne de Kentucky, y cuando te cuente de qué se trató, no lo vas a poder creer. El fenómeno acaeció entre las 11 y las 12 del mediodía. Pobladores de Olympian Springs, en Bath County, Kentucky, atestiguaron... Atónitos, como pedazos de carne de 5 por 5 centímetros, comenzaban a llover copiosamente del cielo. No solo le hizo daño a muchas personas que, histéricas, se resguardaron debajo de donde fuere. Se rescata aún hoy, 146 años después, que dejó atrás un olor absolutamente nauseabundo. La carne húmeda, incluso sangrienta, salpicó no solo sobre tejados, calles y aceras, sino también sobre hombres, mujeres, niños e incluso carruajes de bebé. En el siglo y medio siguiente, Jamás existiría ninguna película de terror o gore que se asemeje siquiera remotamente al paisaje grotesco que dejó atrás la misteriosa lluvia de carne. Según testimonios, parecía algo salido del infierno. Estás viendo pósters, ilustraciones y material histórico del incidente. Como para que la historia no lo olvidara jamás, un académico de entonces guardó con sumo cuidado una muestra que al día de hoy se conserva. Nuevamente, la imagen que estás viendo es real. Teoría hubo muchas, pero estas, que pretendían dar lógica a algo tan descabellado, resultaron ser irónicamente más ridículas que el incidente en sí. En su desesperación por darle sentido, una persona hace diez años propuso que alguien había volado en pedazos a un rebaño de vacas. De los trozos se elevaron al cielo y cayeron sobre el poblado. Se basó en lo ocurrido en Florence, Oregón, en el año 1970, cuando para deshacerse del cadáver fresco de una ballena varada en la playa decidieron volarla en pedazos trozos de carne destruyeron varios vehículos alrededor. Sin embargo, lo que había ocurrido allá en Kentucky fue muy diferente. No solo porque entonces no existían explosivos tan sofisticados ni de tanta potencia, sino porque además la lluvia de carne había cubierto un área muchísimo más grande y la carne en sí no estaba calcinada como ocurrió con los restos de la ballena. Además, lo de Kentucky no fue una precipitación, fue auténticamente una lluvia. Otra teoría igual de obtusa propone que una parvada de buitres vomitaron sus alimentos en pleno vuelo. Pasa que para justificar el volumen de carne que cayó, Tuvieron que haber sido no solo miles de buitres, sino peor todavía, una parvada de buitres, todos del tamaño de por lo menos una bicicleta. Por otro lado, del hecho se recogieron tantos detalles interesantes, pero en ninguno nadie dijo haber visto buitres en el cielo. Y mira que mucha gente levantó la mirada en ese momento. El caso simplemente no tuvo resolución. Es aún hoy un misterio. Oh. Pero, a pesar. De... Ahí está. Pero si es que concuerda con las épocas de Charles Ford, 1800 tanto. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí ¿Mm? concuerda. ¿De dónde habrá? Porque ahorita no llueve entonces esas cosas. Debería llover eh, dinero, este... monedas pues O sea, si, <risa> no si nos sé. dedicáramos al 100% a recopilar información mm. o datos de sucesos así, a lo mejor encontraríamos algunas lluvias extrañas, bien, pero sí. como, como esta de una lluvia de pedazos de carne, está, Eso sí está bien raro. sumamente raro, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que sí, ahorita, creo que vi una noticia así que en un lugar llovió rana, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Que, que, que, que vieron rana, sí. Superchats. Echen los superchats, dice el maestro chat. Néstor. ¿Dónde están los superchats, gente? Si no, nos vamos a ir temprano. Si no hay superchats, vamos a, a empezar a cerrar esta transmisión. Ah, tengo un dato bien interesante. Y es que Charles Force tiene 60.000 archivos sobre fenómenos paranormales. 60 mil archivos recopiló. Sí. Imagínense la cantidad de investigaciones que hizo, yo, yo creo que desde niño, o sea, todo lo que 60 mil archivos de 60, fenómenos anormales si en este libro de los condenados pues cuenta algunos. Sí. ¿Se algunos. sabe dónde podríamos o dónde se podría conseguir eh, los, los, todos los archivos de Charles Ford? Aquí, aquí hay información de los libros. Algunos están en algunos eh, bibliotecas y cosas así y acá está la información de las bibliotecas y todo eso o sea yo creo que sí está ¿no? ah sí sí está. pero eh, pues no sé si todos pero lo, los que están aquí ahí dice en qué biblioteca dónde se qué tal archivo qué no sé qué todo eso está aquí en este libro nos puedes leer alguno de los relatos que está ahí de los, los, los, los, que los, estado, los que he estado Los que estado nombrando, sí de, del, del árbol Del globo ese así Gelatinoso, no sé si aquí Aquí, eh, bueno, está la lluvia de Cruces de ranas eh, Ah, en Irlanda cayó una lluvia De copos de nieve negros O sea que empezó a caer la lluvia así negra Ahora sí que y será y el se el Se empezó ¿no? a convertir así en copos de nieve negros Y que era la lluvia negra y también está aquí el dibujo eso sí era el lado oscuro, a ver, ¿dónde está el dibujo? El dibujo ¿Si de, de la lluvia negra está por aquí ¿Ustedes tienen libros de, de estos temas? Aquí está miren. Ah, miren, aquí está el dibujito Aquí tenemos la lluvia dorada <risa> No La lluvia negra Ahí está, la lluvia negra Pues es que venía del continente Este, negro, ¿no? La lluvia sí. negra. No sé. La lluvia dorada, pues venía de Europa, yo creo. Ahí está, lo estamos viendo en pantalla. Vean cómo cayeron cosas negras, materia negra. El maestro Néstor seguramente tiene una explicación para todos estos eh, fenómenos. Maestro Néstor, si está ahí. Él estaba que llamaba desde ayer, pero... ¿huh? Maestro Néstor, si está ahí, nos gustaría que nos llamara y que nos diera alguna explicación de estos hechos forteanos. Charles Ford recopiló, dio algunas opiniones, trató de explicar, pero en realidad, pues no, estos son meramente misterios. Si usted, maestro Néstor, quiere llamarnos y decirnos cuál es la verdad detrás de todos estos misterios, nos encantaría que nos llamara. El, el cosito está abierto para que nos llame y el número en pantalla aparecerá en este instante. Ya lo tenemos. Ahí tenemos. Ah, ¿Dónde está? Aquí está el cosito abierto. Eh, tengo menores Un bueno, Saludos el maestro Néstor. Está clonado en el chat. ¿Si es el maestro Néstor o alguien que lo está usurpando? Yo creo que es alguien que lo está usurpando sí. porque ayer yo que iba a llamar y no. Al fin no llamó. Entonces es alguien que lo está usurpando. Exactamente. Mira, aquí está, o sea, cuenta todas las, las eh, fenómenos y todo esto que pasan, y aquí empieza a decir en mm. dónde están, en qué biblioteca, todo eso. Es bien interesante el libro. Ok, y eh, la verdad que lo ha estado leyendo y en un ratito, bueno, no más bien en medio día que lo leyó, pues <risas> sí le avanzaste, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y la, yo, la, la mitad del libro. Es, eh, él da la explicación de que todo es nada y la nada es todo, y así, y en la mitad del libro hacia el final es donde él cuenta todos los casos que, que él encontró. Bueno, me imagino que no están todos, pero ahí en la mitad del libro hacia, la, hacia el final es donde cuenta todos los casos que, que él investigó. Dice bueno, aquí, aquí que por qué se llama el, el libro de los condenados y que quién lo escribió, porque hay gente que ha entrado tarde a la transmisión, es el libro de los condenados sí. de Charles Ford, eh, el, prim, el, libro, el primer libro que es, oh, el, es considerado el primer libro sobre ufología, sobre fenómenos de objetos voladores no identificados, de objetos extraños en el cielo. También tiene parte como de animales desconocidos. De, no, no lo has leído, pero creo que hay. De criptozoología, sí. Eh, criptozoología, él habla de las hadas, de eh, fenómenos astronómicos, eh, fenómenos paranormales, eh, ufología, sí, él habla de todo eso. Sí, sí, por ahí debe tener algunos relatos, yo todavía no le, lo he leído, pero sé que tiene algunos relatos sí. sobre animales ocultos de criptozoología, sí. y eso va a ser interesante que, sí. que lo recopilemos. ¿Hay algún escrito que le dije, a Andrea, que que lo subrayara, si ¿Sí te acuerdas cuál. ¿Cuál fue? Que me gustaría ocuparlo para complementar parte de lo que estoy escribiendo de mis libros de criptozoología. Eh, resúmenmelo para yo, buscarlo porque si lo subrayé. Este, tú me dijiste sobre sobre los animales, algo sobre monstruos o animales. Sí. Y yo que te dije, subrayalo. Eh, ¿No te acuerdas? A ver, a ver, a ver, yo lo busco por aquí, siempre sí, que todo lo subrayé. Dice Alexis Cortés, y Charles a qué se dedicaba, era doctor, era maestro, etcétera, como lo habíamos dicho, periodista, Charles, periodista. Charles Ford, en realidad, ganó una herencia, tuvo una herencia, y entonces dedicó su vida a lo que más le gustaba, que era investigar sobre las cosas, y sobre los misterios, entonces, pues él tuvo la fortuna, ahora sí, literalmente, para poder diario dedicarse a recopilar hechos paranormales, hechos extraños que ocurrían y que salían publicados en revistas y en libros en aquella época. Entonces, pues a eso dedicó su vida, teniendo una fortuna. Sí. Un saludo para Calavera, para Oliver, para Eduardo Orozco, para MMG, eh, Guadalupe Policarpo también, Guadalupe bienvenida. Ya no ten, ya tenía rato que no venía Guadalupe. Derek Orwi, vamos a Guadalupe. No sé si. Ah, cabrón, ya están invitando aquí. Derek. Alexis Cortés, ahora sí que se dedicó a ser investigador paranormal. Sí, sí, eh, Charles Ford está considerado precisamente como eso, como un investigador de los fenómenos forteanos, como se le pusieron. Ah, Saludos a Kenia, bienvenida Kenia, ¿cómo estás? Ya también tenía mucho tiempo que no venía Kenia Un abrazote para Kenia Para Guadalupe también que, que también llegó el día de hoy Lucifer, hay una pandemia ¿Qué? Hay una pandemia del maestro Néstor en el chat Hola Kenia Entonces que me explique qué quiso decir en mexicano Dice Francisco, dice Dalia Goretti Bueno, era un texto Que tenía que ver con animales o con monstruos y que ah, ya lo conté. ¿Ya lo contesté? Sí. A ver a ver, esto es eh, muy interesante, dice... Darwin ha escrito el origen de las especies sin haberse preocupado nunca de definir lo que era una especie. Es imposible definirlo. Nada ha sido descubierto finalmente jamás, porque no hay nada al final... ¿Ese era? Al final, que descubre? Tú léelo, tú léelo. Eh, Saludos, María García, bien, bienvenida. Bien. Si habla sobre Darwin... Eh, pues una opinión que, que es diferente a la de Darwin, porque Darwin hizo una selección de especies y Charles Ford decía que en realidad nosotros somos una sola especie, una sola especie unida con las plantas, los animales, la tierra sí. misma, es decir, el planeta mismo es un ser viviente en donde nosotros que parecemos especies en realidad somos parte de este mismo cuerpo, un encontré. cuerpo viviente. Ya encontré el resto. Dice, él dice aquí en su libro, eh, nada ha sido probado jamás, porque nada hay que probar, y cuando digo que no hay nada que probar, quiero decir que para todos aquellos que aceptan la continuidad o la función de todos los fenómenos, con otros fenómenos sin demarcación posible entre cada uno de los mismos, no hay más que una sola cosa en ...un sentido positivo y es por tal razón por lo que hoy no hay nada que probar. No se puede probar, por ejemplo, que algo sea un animal, porque la animalidad y la vegetalidad no son positivamente diferentes. Algunas expresiones de vida son tan animales como vegetales o representan la función de la animalidad con la vegetalidad. No hay, pues, no hay, pues test, criterio ni estándar para formarse una opinión distintos de los vegetales... Los animales no existen, no hay nada que probarles. No se puede probar, por ejemplo, que algo sea bueno, ya que no hay nada que nuestra existencia, que es, ya no hay nada en nuestra existencia que sea bueno en sentido positivo y que se distinga verdaderamente del mal. O sea que para Charles Ford, en realidad todo era un gran misterio y Exacto. a la vez todo era conocido. Exacto. O sea que la tierra no era tierra... Y nosotros, aparte de la tierra, sino nosotros éramos unidos con la tierra, éramos una continuidad. Uh -huh. Eso es, él. eso es, eh, ve a la tierra como Por, un ser. ¿no? Exacto, porque lo, él decía que los animales, eh, los científicos catalogan los animales en animales, vegetales, vegetales, que el reino animal, vegetal, así. Pero él decía que no, que todos somos uno solo, que nada, que todos, todos somos una continuidad que todos pertenecemos a uno solo. Está Talía Lorenzo que nos mandó 25 pesotes, le mandamos un abrazo. Bienvenida de nuevo, Talía Lorenzo. Oh, hola, Talía. Hoy hace rato que no entraba Talía. Pues raro, ¿no? Hoy están entrando personas que ya no habían entrado. Y Talía, creo que es de la primera temporada de Acapulco Shore, eso que imagínense. <risa> sí. ¿Desde cuándo no entraba Talía? Creo que Acapulco Shore es del 2014. Uh, an antes, uff, ¿no? como sí, es de septiembre. <coughs> Tenía y Guadalupe también nos mandó 25 pesotes Guadalupe, gracias, bienvenida también, Guadalupe, que no había estado aquí. Mm. ¿Dónde estaban? No ¿Fueron abducidas? ¿Se dice abducidas o abducidas? Abducidas. ¿Sí? Sí. ¿Fueron abducidas? ¿En qué planeta estaban? Nos gustaría que nos dijeran: Guadalupe, Thalía, que, que están acá. AZKR. Ah, Ese tampoco ha entrado. Tampoco había entrado. Uh -huh. Mira, como que yo creo que ya acabó la transmisión de Estrellita. Y se vinieron para acá, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> Yo creo que ya acabó la transmisión de Estrellita. Y ya ya no se... tienen nada más que ver, entonces. Ya se vinieron para acá, ya, ya. los caché, ya los caché. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aló? Saludos, ¿quién habla? Eh, me oigo bien. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo José, <ríe> me llamo José. Hola José, dame un segundito, déjame mandar un saludote y un abrazo a Kenia que nos mandó 10 dólares, gracias, feliz año Oxi Andrea, aquí mi primer super chat para un super año y con muchos más éxitos, esperamos que sea un super año, mil gracias Kenia, sí, sí lo deseamos. José, bienvenido, ¿de dónde nos llamas? Eh, les hablo desde Honduras. José, desde Honduras, desde Tegucigalpa. Sí, correcto, desde Tegucigalpa. Bueno, te reconocí el acento. Inmediatamente, ¿De verdad, sí, seguro, sí. Entonces te gusta Galpa. mi hermano, nunca habías llamado, es la primera vez. Sí, correcto. Y lo había intentado anteriormente, pero, pero no, no había tenido éxito. Y sí, es un verdadero placer al fin poder eh, comunicarme contigo. Muchas gracias, José. Pues aquí estamos, Andrea y yo, para lo que nos quieras platicar. Sí, eh, quería mencionar. Principalmente dos cosas. Eh, la primera está relacionada con, con lo de las lluvias, de lo que estaban hablando anteriormente. Y, y es que acá en, en Honduras hay una ciudad que se llama Lloro, pero no Lloro de llorar, sino que se escribe con, con Y. Griega. Okay. Y se llama así por, porque el nombre está relacionado con un hecho que allí ocurre, con un hecho meteorológico extraño es que ahí llueven peces y de hecho eh, ha sido estudiado ese fenómeno en esa ciudad sí. y hasta History Channel ha hecho reportajes de, uh -huh. de ello ahí. y es muy uh -huh. curioso y, y sí o sea uh -huh. que en lloro es común que lluevan peces uh -huh. ¿se le ha dado alguna explicación? sí, de hecho sí lo de la lluvia de peces uh -huh. tiene una, una explicación que está sustentada eh, con la meteorología y, pero bueno eh, lo curioso de allí de, de, este, de esta ciudad es que no, no tiene playa o sea no está eh, pegada al mar ah. entonces eso lo vuelve algo curioso también se le da, algunas explicaciones que, que se le han dado es que hay algunos que piensan que en esa ciudad hay ríos subterráneos lo no, cual no es extraño, o sea, si sí existen ríos subterráneos sí. y que los peces en realidad emergen de esos ríos hacia la superficie a través de agujeros que se vuelven imperceptibles después de la lluvia pero yo creo que está más relacionado con, con el hecho meteorológico que, que lo de la lluvia de peces que sí tiene un sustento científico en la explicación que tiene que ver con bueno, deberías darle una y en internet porque es uh -huh. complicado de, de explicar. Sí, y bueno, y lo otro que te, que te quería mencionar. Oye, antes de que me menciones la otra parte, pero dices que le pusieron lloro por ese fenómeno o, sí. o, o solamente se llamaba lloro y, y sucedía ahí. Eh, sí, de, está relacionado, hay una, una, una relación directa entre el nombre y, y, ese, y ese hecho porque también tiene eh, le dan explicaciones religiosas como que un padre... Eh, bendijo esa tierra, un sacerdote bendijo esa tierra y, y por ello ocurre la, la lluvia de peces. Y en fin, ahí hay, hay toda una, una tradición en torno a eso. Pero okay. sí se ha, se ha registrado con, con fotografías los peces que caen, son pequeños, son muy pequeños. Ah, son peces pequeños. ¿Y no habrá registro como de las antiguas culturas que habitaban ahí? Eh, no, no, no existe una documentación por parte de, de, de, esas, de esas culturas, más bien la, la documentación es un poco más, más moderna, Más moderna. pero tampoco es que haya registros muy, muy amplios y muy claros de ese hecho, o sea, no, no es como que hay videos o, o algo así, eh, hay fotos, pero o sea, son fotos, no, no sé, no, no, eso no determina que en realidad hayan caído del cielo. ¿Y tú qué consideras que sea un hecho paranormal o que sí sea natural? Yo no considero que sea un hecho paranormal porque sí he, he visto eh, videos de donde aparecen expli explicando ese, ese fenómeno. Entonces, para mí no no es un fenómeno paranormal, sino que es un fenómeno completamente eh, natural. Ok, ok. ¿Qué nos querías comentar más? Ah, lo otro, es, lo otro que les quería comentar eh, era eh, respecto al libro que yo había leído un artículo de un personaje que existió en el siglo XVII que se llamaba athanasius Kircher que es considerado como el último showman que existió, era uno de esos personajes tipo Leonardo da Vinci que sabía un poco de todo eh, geología, eh, arte, o sea Hacía de muchas cosas uh -huh. y quería preguntarte algo, <risa> ya que tú has estudiado bastante bien la, la fitozoología y de hecho mencionaste que estabas, estabas escribiendo algo respecto a eso. Uh -huh. Y dentro de este estudio que has hecho me gustaría saber si le has echado un vistazo a los bestiarios que eran bastante comunes durante la Edad Media cómo esto se relaciona con la criptozoología moderna. Porque, por ejemplo, este personaje, Athanasius Kircher, eh, eh, escribió varios bestiarios, que son estos libros donde se, se describen criaturas, que de hecho en uno, en un antecedente de, de la existencia del, del unicornio viene en, en estos bestiarios. Y me gustaría saber, o sea, si has estudiado algunos de, de estos bestiarios y si existe una relación con la, con la criptozoología. Por ejemplo, algo curioso que, <ríe> que era algo que lo que creía Atanasius Kirchner, que era un jesuita, era un sacerdote, decía que eh, la jirafa era producto del cruce de un leopardo y un camello. Okay. Y entonces, bueno. Te dejo ahí esa, esa pregunta respecto sí. a cómo se relaciona la criptozoología con estos bestiarios, si acaso estos bestiarios son el antecedente de la criptozoología, porque cuando existían estos bestiarios, que generalmente se escribían durante la Edad Media, o sea, no, no existía la criptozoología. Entonces, ¿se alimenta la criptozoología de estos bestiarios o, o, o no? No, no, Creo no. no esa, esa, de hecho, ahora ahora que lo he estado este, leyendo y estoy leyendo pues parte de el origen de los monstruos eh, no los bestiarios pues hacían alusión a, a los animales que algunas personas en los viajes podían describir y de algunas otras cosas como la eh, como los deformes ¿cómo se llama esto y, um... taratología como la taratología eh, entonces, eh, no, los bestiarios están construidos eh, en base a lo que es un monstruo y la criptozoología, si fuéramos radicales, estaría construida con respecto a posibles animales desconocidos, ocultos. Pasa que la criptozoología no está bien definido o no, la información que, que nos, nos muestran no definen bien, la diferencia entre un críptido y un monstruo, entre un espíritu y una criatura. Entonces, si somos si tenemos rigor en, con respecto a la criptozoología, eh, completamente tendríamos que sacar a lo que fueran especies, posiblemente animales, de lo que son construcciones de monstruos en la mitología, las leyendas o la imaginación de las personas. Entonces, por ejemplo, ahora que voy o estoy escribiendo un libro de criptozoología mexicana, eh, me he encontrado precisamente con esta parte en donde tengo que dividir lo que es la criptozoología con respecto a los animales y lo que eh, la construcción de monstruos o la construcción de espíritus que tienen forma animal. Porque pues en la criptozoología muchos veo en grupos de criptozoología que muchos piensan que los duendes son parte de la criptozoología que el monstruo de Flatwoods es, por, es parte de la criptozoología y no es así. Los eh, duendes son parte de un folklore de una leyenda y viene de, de una cierta tierra, de una cierta región. Y el monstruo de Flatwoods, por ejemplo, es más considerado como la aparición de un extraterrestre, de, de un encuentro extraterrestre, ¿no? Y también dentro de la criptozoología, por ejemplo, que yo creo que es un tema que voy a, a tomar porque no lo han tomado muchos y que pudiera ser parte de mis ponencias, es la relación que tienen animales extraños o desconocidos con los seres extraterrestres. En este caso tenemos al hombre polilla, tenemos al chupacabras, tenemos a, a, otros, a otros monstruos y otras criaturas que tienen relación con esto y que no caben en, la, en ser parte de la zoología, sino parte de la exozoología, exo, ¿cómo se le llama eso? Bien. Exofauna, podríamos llamarlo de esa de esa forma. Entonces, eh, es por eso que hay una hay un problema ahí entre saber sobre los bestiarios, los monstruos, las criaturas, los mitos, las leyendas, la zoología, los animales ocultos, eh, los espíritus, etcétera. Sí, espero que eh, haya quedado un poquito claro y, y con respecto a los bestiarios, por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo de esto, el basilisco que es considerado dentro de la criptozoología o varios que lo pueden manejar dentro de la criptozoología, la verdad es una construcción de un monstruo medieval eh, en donde no, donde no pertenece a un animal oculto. Así que los bestiarios sí alimentan a la criptozoología, pero a la criptozoología no radical. Si ponemos radicalmente a la criptozoología, el basilisco no debería estar dentro de la criptozoología. Ya, bueno. Entonces, dentro de la criptozoología, eh, están los animales, bueno, están las criaturas, que, de las cuales se tenga alguna prueba, por decirlo así, de su existencia, o qué, cuáles son los elementos que se consideran al momento de, de, o sea, los elementos que considera la criptozoología para tener en cuenta la existencia de una criatura. Porque, eh, por ejemplo, lo del tracking que ya venía siendo registrado en, en algunos bestiarios, también lo toma la criptozoología pero me gustaría también saber esos, ¿qué elementos son los que toma en cuenta la criptozoología para hacer estudios respecto a la existencia de una criatura? Ok, pasa que la criptozoología es el estudio de los animales ocultos y es una pseudociencia, es decir, si un animal se descubre, ya no es criptozoología, es ciencia, es zoología. La criptozoología es parte del folclore, de los mitos, las leyendas, los relatos, la magia, etcétera. Es en el ese mundo onírico, o, oculto, escondido. Por, por llamarlo así, y que si pasa ya a la comprobación, entonces se vuelve ciencia. Entonces la criptozoología vive en el tema del misterio no puede cruzar la barrera del misterio porque entonces se convertiría en ciencia. Y como tú estás mencionando, el craque, pues bueno, se habla de un, de un pulpo gigantesco eh, que hundía pues que barcos y demás en, los, en estos relatos, pero que en la criptozoología, pues que no hay ninguna prueba de su existencia, pero se sabe que en las profundidades del mar pudieran habitar animales gigantescos y pues posiblemente un, un pulpo gigante exista. Entonces, sabemos por parte de la criptozoología y por la imaginación que existen esas criaturas, pero no tenemos la comprobación, no lo podemos demostrar. El día que un barco extraiga un pulpo gigantesco, descomunal, como un kraken, pues entonces no será parte del descubrimiento de la criptozoología, será parte del descubrimiento de la zoología. Y a ese kraken gigante le pondrán un título, le pondrán un nombre. Es decir, los criptozólogos que se dedican al campo van más en busca del relato y de la leyenda que de la, eh, la caza de un animal. Ya, perfecto. Es una muy buena explicación sobre todo eso último que mencionas respecto a, a que van en busca del de relato me parece una excelente explicación. Gracias, Oxlack. Like. Y bueno, te dejo, ya tengo que, que despedirme. Muy Buenas bien. Que estés es muy Bye. bien, mi hermano. Cuando gustes, puedes llamarnos Pues ahí está nuestro amigo José desde Tegucigalpa, Honduras. y Bueno... Ya estamos cerca del final. ¿Algo, algo más que quieras agregar sobre el sí, libro? Un caso más que me, me causó mucha curiosidad y fue que en 1686 cuenta Charles Ford que eh, hubo el caso de dos eh, trabajadores como de una mina y así. Se fueron a sacar agua de un pozo y resulta que lo que sacaron fue un líquido negro viscoso y que cuando lo tocaban era viscoso pero cuando se dejaba secar se ponía así como la textura de un papel y la podían rasgar ¿Me ¿podían rasgar qué? La, lo viscoso que encontraron o sea, o se, sea era se una secaba. sustancia era una sustancia negra la dejaban secar y se convertía así como o sea, se ponía así como delgada, como un papel sí. y la podían rasgar una sustancia que se, pues, se endurecía negra Sí. sí. ¿Qué, hay, ¿qué sustancias negras? pues como el chapopote ¿Qué? ¿El chapopote ¿Cómo se hace es? así? ¿Cómo es? El chapopote es la... ¿Cómo le llaman en Colombia el chapopote? Pues no sé, porque no sé qué es el chapopote. Alexa, ¿cómo se le llama chapopote en otros países? La respuesta a tu pregunta puede ser, chapopote está en México. Alexa, ¿qué es el chapopote? Según la RAE, chapopote se define como chapapote o asfalto. Brea, ah, brea. La brea, Brea, la Brea, sí. Pues seguramente sería algo así parecido, pero ellos decían que se secaba y la podían rasgar así como un papel. Entonces no se le llamaba chapopote a. Colombia, ¿cómo chapopote? Brea. O sea, pero la Brea a mí me suena como a la, a la serie de dinosaurios que <risa> no. los volcanes echaban Brea. Sí. brea. ¿No? asfalto o brea sí muy bien así asfalto chapopote es mi color El asfalto entonces ¿cómo la brea? le dicen a los morenitos o negritos allá en Colombia ¿no le dicen color chapopote? Morenos, no le dicen color brea no dice ah oh, hermano tú tienes color brea no aquí no, sí no, le decimos no, no. aquí decimos sí. no no no porque se ofende tienes no? color chapopote aquí sí decimos morenos morenos no pues allá no se puede decir nada así como ofensivo no no no no es ofensivo, a poco es ofensivo ser negro. No, pero no, pero no se puede decir, oiga, negro. ¿Por qué no? Si son negros. No, se ofenden, ¿no? <risa> no suena feo. Como... Ah, si me dicen, ah, pues. Si me dicen eso. Ya este, van a saber por qué, pero. Pues... Hola, pobre, pues yo digo, pues ya feo. <risa> o no. pues, pues, ya... <risa> pues así seas pobre, pues te vas a ofender. Pues, no, no pues no, no tengo por qué ofender. No. Pues es mi culpa, mi culpa, ¿no? Si quiero que me digan rico, pues tengo que ser rico. Si me dicen, hazte para allá, pobre, pues ni pues, pegas, pues lo, lo, lo acepto. Pero cuando dicen así es para ofender, porque no te van a decir, oiga, rico. No, bueno, depende de lo que quieran decir, ¿no? Pues <risa> no se tendrían para ofender. Oiga, rico, rico de rico, pero no de rico de dinero. No se tendría por qué ofender. <risa> ¿Cómo les vas a decir? ¿De qué color son? Ay, mi negrito. Ay, mi negrito. Bueno, eso ya no suena ofensivo. Eso ya suena como más cariñoso. Entonces, pues, sí. Os dan color brea. Hoy nomás vuelta noche les di. No, pero no, no sé. O sea, o sea ya... asfalto o brea, pero no sé. Le puedes decir así. pues, obre, ya, sí. ya, asfalto. Hablando, hablando así, ya en serio. Sí, a o sea, los negritos ahí en Colombia se les dice, oye, tú, Sorullo, ¿no? O algo o sea, así. No. Moreno no. o negro, bueno, sí, hay gente que dice negro, pero eh, moreno. Sorullo, ¿no? ¿no? Pues o yo no he escuchado eso. Allá. Sorullo, el Chapopote, no. No, Chapopote, el, el, no, el Tres no. Manos, oh. ¿no lo dicen? Tres Manos? No. Dos Manos que le dio Dios y una de, de Chapopote, ¿no? No. tres manos, El Tres Manos, dos Manos que le dio Dios y una de Chapopote. O sea, que lo pintaron de chococote, ¿no? Entonces. Pero, pero ¿no? bueno, todas esas palabras pues ya van con el fin de ofender y pues no. Bueno, claro que no falta que pues llegue a decir así, pero allá pues lo más común es negro. Oiga, negro. Sí. Sí, pues sí. El negrito. Oye, negrito. Oye, negrito, sí. Oye, morenazo, morenaza. Morenazo, ¿no? De fuego. Mm -hmm. Sí. Exacto. Prieto, ¿no? Le dicen, che, prieto, ¿no? Eh, no hubo. ¿No? Se puede usar, pero no, no, no, es más el morenazo, moreno, moreno, negro, negrito. Ok, son negra. más respetuosos allá en, en Colombia. Pues ni tanto, pero, pero pues sí. Bueno, este pues esto ha sido el libro de los eh, condenados de Charles Ford. El no, ¿quién hizo así? La rata marrón. El primer libro considerado como de ufología, eh, el maestro Charles Ford es una de esas personas que dedicó su vida completamente al tema del misterio, de lo paranormal, de las cosas extrañas, de lo que escondía este mundo lleno de, de intrigas y de desconocimiento. Y, pues, bueno, que me alegra mucho que Andrea haya leído sobre Charles Ford y sobre, pues, este libro que inspiró a muchas otras personas y que fue uno de los libros también más vendidos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, vamos sí. A, a seguir de, pidiéndole a Andrea que lea algunos otros libros. Claro que sí. Para que nos es, siga platicando y podamos platicar de estos temas. A mí, a, por ahí alguien dijo hace un tiempo que habláramos sobre las sectas extrañas que existen así, pues, en el mundo y ese tema... Lo estuve investigando y hay unas sectas bien extrañas. Y ese tema sí está bueno para que hablemos. Pues si quieres, mañana uh -huh. sobre las sectas extrañas. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no son como católicos, cristianos. No, hay sectas exacto, no bien sectas raras y bien son extrañas. Rales. Son, son, exacto. Entonces, sí, podemos hablar de eso. Va, va, va, entonces mañana, mañana las sectas oscuras. Sectas exacto. oscuras, aquí en su programa... ¿Cómo sea, Relatos, Relatos oscuros. oscuros. No se pierdan el día de mañana 10.30 de la noche, vivo y en directo día viernes, fin de semana las sectas las sectas oscuras. Mira lo que dice Álvaro, las sectas cibernéticas y hay, hay una que es así. ¿Cómo? Eso va a estar bueno. Las sectas cibernéticas. Uh -huh. No sabía. Ah, para que veas. Hay que leer. sí ¿sabes? Sí. Ok, entonces mañana mañana Andrea nos va a platicar unas... Yo le voy a... Yo tengo un libro de sectas, creo que ahí. ¿eh? tengo un libro de sectas, tengo unas revistas que hablan de sectas, entonces pues Andrea va a tener mucho que leer. Ya lo leí, así que... Muy bien, gente, los, los quiero mucho, les mando un abrazote, gracias Bye. por estar con nosotros, gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos en estas pláticas, en estas charlas sobre diversos temas inviten a la gente que, que conocen, uh, si quieren pasar un buen rato, si conocen a alguna persona que le guste ser curioso, pues aquí puede eh, saciar su curiosidad. Y aporten sobre y cosas aportar. también que quieren eh, que hablemos, cosas bien extrañas, bien raras que hayan por ahí, así. Y aquí pues hablamos de todo eso. Muy bien, gente. Descansen. Buenas noches. Bye, María. Es hora de poner esto. Bye, es. vos. Bye, Emea. Bye, Talia. Bye, Fer, que me ha saludado, esta bonita. Eh, Bye, Álvaro. Bye, Angel. Bye, vos, A todos, a todos. Muchas gracias por haber venido hoy. Bye, Sal. Bye, Guadalupe. Hasta mañana. Bye, Rebeca. Bye.